Amigos, retornamos nuevamente por aquí. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader, precisamente a las 9 de la noche, se estuvo dirigiendo al país con un importante mensaje, donde se anunciaron 10 medidas para contrarrestar y detener lo que es la inflación. 10 medidas de manera muy puntual, desde los temas que tienen que ver con alimentos, combustibles y demás, transporte, entre otros Puntos que son importantes para tratar de apalear y detener los temas a raíz de la crisis creada por esta situación en el mundo. Por otra parte, también ya en el día de hoy el presidente, justamente a las 11 de la mañana, partiendo un vuelo privado con destino hacia Argentina y Chile, donde estará agotando una importante agenda con su homólogo y también participará en lo que es la toma de posición del presidente chileno Gabriel Boris. Una agenda muy interesante. A la salida del presidente pudo compartir con los periodistas y le habló de, eh, sobre los acuerdos que estará llevando allí, precisamente firmará algunos acuerdos y anunció que serán importantes para las áreas de hidrocarburos, salud y producción de uvas en República Dominicana. Qué bueno nosotros esperar, como el presidente ya ha dicho, poder venir con un esos resultados de esos acercamientos y acuerdos que estará llevando a cabo en esta visita que realiza en compañía de su esposa, la primera dama, y algunos funcionarios que tienen que ver con los temas ya mencionados, el ministro de Industria y Comercio y mi Pyme, entre también en la compañía del canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez. Vamos a esperar nosotros que el presidente pueda retornar por aquí con esos importantes acuerdos que son de manera productiva para la República Dominicana.